Puedes encontrar acceso directo a Canvas al horario del profesor, donde puedes consultar aula e itinerario del profesor y a Success Factors. Este último es nuestra plataforma de capacitación. Además, si eres docente TEC21, al dar clic en el botón del lado izquierdo de rol académico en la tarjeta de MiTEC21, podrás encontrar la herramienta MiTEC21. Y al darle clic, encontrarás en la sección de Sitios de Interés, de Apoyo, el lumen para evaluación de competencias y la lista de asistencia. Si eres docente PrepaTec, en inicio encontrarás la tarjeta llamada Mis Cursos. Y al dar clic a tus cursos, podrás acceder al visor de calificaciones que está ligado al plan de evaluación de tu curso en Canvas. Ingresa a zapa.itesm.mx con tu nómina y contraseña de correo electrónico. Revisa que el periodo esté correcto y da clic en Entrar.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 Si impartirás en el modelo TEC21, es fundamental evaluar evidencias de niveles de dominio de subcompetencias. Para esto, debes ligar las rúbricas de evaluación de competencias de Lumen con la evidencia correspondiente dentro de Canvas. Todo esto deberá suceder antes de pedir la entrega de evidencia al estudiante en Canvas. Revisa el curso de evaluación de competencias TEC21